Bueno, ya como por ahí estamos en Gameplay de los Sims, siento que hay que presentarlo así, pero es que hasta los youtubers tenemos problemas familiares y era esto o subieron un día tarde. Y bueno, yo tenía grabado una parte de vídeo donde presentaba y mostraba mis primeras impresiones de juego, pero no tengo ni idea de lo que ha pasado con el archivo. Así que sin más preámbulos, mando un fuerte saludo para Power Power Games y nos vamos con el vídeo. vale como veis ya estamos aquí de vuelta he tenido que eh, lo que sería construir la casa fuera de cámara básicamente porque me ha llevado muchísimo tiempo incluso he estado un día entero construyendo la maldita casa y os voy a enseñar un poco cómo la he hecho para que veáis antes de empezar a jugar primero tenemos lo que sería la planta baja donde está el garaje no tiene nada todavía el baño tenemos opción de bañera o ducha y tenemos varios grifos y este grifo en caso de querer hacer algún reto yo que sé Reto de salchicha guada o lo que sea Con una toalla así cerca para <ríe> cualquier incidente que pueda suceder vamos, Tenemos aquí el recibidor, una puerta que nos lleva a la segunda planta Pero detrás tenemos un pequeño gimnasio Luego tenemos la sala de fiestas, conectada directamente con la cocina Y vamos a comer en la cocina, sí, porque somos así de cutres En la planta de arriba ya tenemos las habitaciones, que esta sería mi habitación El Inset y de Binari, todas con su ordenador Y luego tenemos aquí el estudio de gameplay que esto ya sería para grabar gameplays pero en plan profesional fijaos que tengo lo que sería iluminación cálida fría platafor dos plataformas de juego con logros de los canales por de fondo no tengo ni puñetera idea de lo que es esto y si vamos a la habitación del lado tenemos un perfecto croma de iluminación mate otra vez la iluminación cálida fría pero con un muro para que eso no afecte al fondo un micro para que seca bien el audio como no había cámara he puesto esto un espejo para ver lo que está grabando la cámara y otro espejo para verse en cuerpo entero y poder eh, prepararse, yo que sé, lo que sea de blog. ¿Por qué? Bueno, he intentado hacer una casa de lo que sería youtuber de ensueño. Luego aquí tenemos lo que sería el baño de arriba. Y ha pensado en caso de hacer una fiesta, pues, dos váteres separados, una bañera por cualquier incidente que pueda suceder. La planta también es para ocultar lo que suceda. Y bueno, por aquí estaría en mitad del pasillo lo que sería la sala de estar ya, con los sofás, la tele y... Es buen, es buen feeling Aquí he dejado dos habitaciones en caso de querer añadir alguna cosa más y almacén Y ya por último subimos a la parte de arriba Donde tenemos esta habitación Que es, bueno, es... Sí, es una habitación al aire libre con una cama ¿Cómo puedo decirlo así de una forma suave? Bueno, digamos que sea quien sea que vive allá Va a tener muy buenas vistas Y si preguntáis por qué el osito de peluche No preguntéis Tampoco creo que sea muy necesario explicar el porqué hay un botón de alarma justo encima de la cama Y bueno, ya tenemos la casa montada He usado trucos para tener un poco más de dinero Básicamente porque me interesa más el tema relaciones Y el tema interactuar con la gente Y dar chicha gameplay que no estar media hora consiguiendo el dinero. El garaje no sé si lo voy a poder usar porque creo que no hay coches, pero bueno, lo tengo por allá. Vale, ahora vamos a colocarlos en lo que serían sus habitaciones, luego que tengo que decirle que esta es su habitación. Dios, qué pata que está... ¡Lol! está en 3D, qué jodidamente épico, Binari se está marcando aquí un juego de poner cubos. Creo que esto se podría hacer perfectamente en físico. Marco Polo ya está durmiendo. Voy a decir que el INCE también. Bueno, lo voy a poner también a dormir a su habitación. Y debe haber alguna forma de asignarles para que sea ese su cuarto. No estoy seguro. Vale, entonces Binari ya está grabando su curioso gameplay de los sims. Es un gameplay de los sims en los sims. Vamos a esperar un poco la ciudad con lo que sería Marco Polo. No sé dónde está. ¿Qué? ¿Binari es más gamer que yo? con tanto directo, entonces tenemos que conocer gente, porque si vamos a montar fiesta, pues hay que conocer la peña Y vamos a empezar por esta persona que viene por aquí Vale, ya está, Binari, ve a conocer a gente Binari, corre, eres mi esperanza, ve a conocer gente Que se te escapa, Binari, corre, corre, Binari, corre, corre por tu vida ¿Dónde coño va? What? ¿Qué? ¿Es... Está hablando con el aire ¡Vinale ha vuelto loco! ¿Y Marco dónde se ha ido? No, no hay ordenador todavía. ¿No? Bueno, pues nada, parece que... Vinale se está fortaleciendo. Lincet está... Es el único que está operando en su canal de YouTube. Así que vamos a hacer... Algo completamente opuesto a grabar gameplay. Que es lo que tendría que estar haciendo ahora mismo. Bueno, estoy haciendo ahora mismo. Y no voy a ir a conocer gente para montar una fiesta. Coño, porque si no hay suscriptores, no hay YouTube canal. Vale, él por sí solo ya ve que tiene que hacer algo productivo. Pero este es ordenador de Linset? No, Marco, no. Esto. te es un poco incómodo verte en esta situación. ¿Qué dices? ¿No tienes papel higiénico? Así que tiene. Vale, y dejamos a mi Marco Pole así grabando gameplays. Sí, Linzed también está grabando gameplays. Y Binari está en el retrete. Vale, vamos a coger a Binari. Y con Binari vamos a ir a conocer gente No, Binari, lo siento Sé que tú también quieres grabar gameplay Pero hay que traer gente al canal Entonces vamos a dar un paseo Y nos vamos a ir Hay que conocer Peña, mira, aquí hay alguien Me vale, voy a hacer que Binari Sea un poco mi esclavo, ya que yo soy esclavo de su canal Así compensamos Entonces tiene que haber alguna forma de salir de aquí No sé cómo volver al menú Ah, guay No sé volver a mi casa Ah, esa es mi casa Vale ¿Recoger una rana nueva? Macho, ¿pero qué clase de aspiraciones tengo? ¿No puedo ser normal como binari y jugar a videojuegos? Espera, espera, Marco, vale, espera, espera, para, para, para, para, para. Ah, y ese es uno de los personajes que ah. he Sí, he creado vecinos. O sea, Miku y... Mejorín, Luka y Bugumi. Bueno, no se parece mucho, pero lo he intentado, ¿vale? Exactamente, yo cuando quiero hablar con la gente lo hago en medio de la calle. Es lo más normal del mundo. Vale, y ahora me interesa... Uy, oh, ¿esta quién es? What? Hatsumiku se hace un selfie. ¿Quién es esta? Ay, fea. No sé quién demonios es Aifea. ¿Qué coño le pasa a la cara? De momento la cosa está yendo bastante bien. Señorita Aifea, usted será la primera suscriptora de mi canal. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ya suficiente por ahí No, no, que se móvil ahora? Sigo hablando con ella. Wow. Es gamer. O sea, juega juegos, le gustan los juegos. Eso es bueno. Shelfie <risa> Ay, me da un abrazo. No sé si contar otro chiste porque veo que no los pilla No sé si es que no sé gracioso o es que es... tonta Vale, la voy a llevar a casa La voy a llevar a casa, a ver qué podemos hacer con ella A ver, voy a grabar un... un vlog con... Aifea? What the fuck, está loca! O sea, qué clase de risa... ¿Qué, qué clase de risa era esa, macho eh, no te vayas a dormir ahora Desgraciado que tienes una invitada en casa Vale, vamos a intentar al menos hacer amistad con ella. Así que nos llevemos bastante bien. ¿Supongo que tengo que llenar la barra? No sé, honestamente no... En la versión de GBA que jugué yo no había tantas opciones. Esto es un mundo nuevo para mí, os lo juro. Pero, ¿qué le pasa a mi personaje? O sea, se va a dormir. La deja irse. ¡Pedirle que se vaya! ¡Pedirle que se vaya! Que fíjese, hay una inversa opción. A ver, y ahí estamos grabando el blog, super épico. Marco, ¿cuál ¿vale? con Aifea? Aifea, ¿estás dando la espalda a la cámara. La cámara está ahí. ¿Molaría que hubiera una opción de poder crear un canal realmente en los Sims? En plan de ser youtuber, no sé. No sé si fea es un Sim, un Sim así típico de juego o... No sé lo que es exactamente. Es más, lo voy a buscar ahora mismo en Google. No jodas, Aifea es youtuber. O sea, ¿es un Sim que le han dedicado o...? Oye, yo quiero que me dediquen un Sim. Encima se parece un huevo a ella. Y bueno, he tenido que despedir el, el vídeo solo porque Marco Pole no quería despedir el vídeo. Y le acaba de dejar solo enfrente de la cámara. A vale, ver, como eso se está así poniendo un poco empalagoso, le voy a decir: mejores amigos. No quiero hacer una relación. Bueno, vale, mejor. Sí, estás en la friendzone. Hostia, pues lo he flipado, o sea, no me esperaba que fuera una youtuber. Pero, ¿es un aster del juego o cómo va esto? ¿A ¿Habrá más personajes de estos? Supongo que la ha hecho algún de la comunidad y se me ponen automáticamente personajes de la comunidad o algo. No, es pues que encima es una youtuber famosa, macho. Bueno, famosa, tiene 6.000 suscriptores. Tampoco es tan famosa Pero No, no, no, no, no no A ver no, no me voy a dormir ahí Estando Lizeth. Lizeth, Lizet, Fuera de mi puta cama <risa> Este es mi cuarto Fuera Lizeth. Y si es de noche Binari nah, Binari se va a echar Un directo nocturno ¿Por qué no? El, el auténtico Binari Me estará odiando ahora mismo Pero no, quiero directo nocturno De Big Block Y pues nada Aquí con Binari Haciendo un directo nocturno nos despedimos Así que espero que os haya gustado Si es una like, estaría Eterna me nos vemos en el próximo vídeo Adiós